Estamos aquí congregados y convocando esta rueda de prensa para denunciar que las autoridades del PLD se han comprometido con la comunidad de la Junta de Vecinos Mamá Tengó y hasta ahora no han cumplido con el acuerdo que, que arribaron con la Junta de Vecinos. Por eso estamos demandando que le tiren el material a las calles de nuestra comunidad, que el camión de la basura eh, recoja la basura en el barrio, ya que el síndico también se comprometió a que todos los sábados la iban a recoger y tenemos 30 días que el camión no viene aquí a nuestro sector. Siendo la actitud histórica de estas autoridades, de que solo se recuerdan de los sectores populares en tiempos de elecciones, y que si llegamos al próximo día 5 en estas condiciones, abandonarán este sector como siempre lo han hecho. Hemos decidido darle como plazo hasta hoy en la tarde, a primeras horas de la tarde, hasta las 2 de la tarde, para que traigan los aparatos a trabajar a esta comunidad. Sino hoy mismo, ustedes serán testigos de la movilización activa del sector Mamá Tingó en todo Vitevalle, para hablarles en el lenguaje que parece ser que es el único que ellos entienden.